hola, nos llegó este equipo con el teclado totalmente dañado y el usuario se quejaba de que es muy lento. Vamos a iniciar desarmando todo el equipo para realizar un mantenimiento preventivo y una limpieza de todos sus componentes. Iniciaremos desarmando o quitando la tapa. Nos encontramos con mucha suciedad en la mainboard miren cómo está vamos a quitar la placa base a limpiar la base de la carcasa lo limpiamos muy bien vamos también a limpiar los conectores y conexiones vamos a realizar una limpieza extrema a la mainboard igualmente vamos a limpiar el disipador de calor ahora les voy a mostrar con lo que nos encontramos Miren toda esta suciedad y polvo acumulado, esto es por falta de mantenimiento. Vamos a reconstruir los pads térmicos que ya están desgastados. Limpiaremos el procesador para retirar la pasta térmica eh, que ya está seca. Y la reemplazamos con nueva pasta térmica de alta conducción. Verificaremos también el voltaje de la batería a ver si eh, tiene buena carga Y ahora vamos a colocar el nuevo teclado no sin antes limpiar muy bien la carcasa o soporte del teclado Aquí está el nuevo teclado, lo instalamos en su lugar Lo presentamos entonces eh, mediante la conexión y hacemos que encaje en la carcasa. Así va quedando. Miren. Miren la diferencia. El tema de lentitud de este equipo. Vamos a cambiar el disco duro. Por una unidad de estado sólido. Lo que le dará mayor velocidad y rendimiento al sistema. Listo. Todo está instalado. Está funcionando. Y le hemos dado una nueva vida a este PC. Eso es todo. Hasta la próxima.